El otro día iba a cruzar la calle, una señora me dice: ¿Me tenés un toquecito a la beba que me quiero atar los cordones? Sí, le digo, me da la beba, se pone a eslongar. ¿Qué compromiso con la atada? Dije, se va corriendo. ¿Qué? Así entre la gente, como una gacela, y hizo dice: ¡Para, te olvidaste el coso! Digo, ¡ah! Que fuera de estado que estoy. No sabía qué hacer. Hacer un pibe y le digo: ¿Me tenés un toquecito a la beba me quiero atar los cordones? En Jotas, me dice. Cla eh, ¿Qué te pensás? es la primera vez que me quieren dejar un nene en la calle. Anda, raja. No se lo pude dejar a nadie. Voy, bueno, a la comisaría, digo, toco. No me querían abrir. ¿Cómo? No, no, no. Estoy comiendo. Pero por suerte había un cartel. Si te dejaron un pibe en la calle, anda a esta dirección, voy, una cola, tremendo. Parece que está pasando un montón. La gente está dejando a los nenes, se va corriendo de vacaciones, ¿viste? Encuentra cualquier excusa. Adelante me dijo. Salí a hacer las compras y escucho. Pensé rápido, me doy vuelta, tengo dos bebés volando en el aire. Y como una boluda los agarré. Qué boluda, ¿cómo lo voy a agarrar? Qué boludo. ¡Ay, ¿Cómo voy, cómo lo voy a agarrar, qué boluda, qué boluda? Se trabó se con eso. Bueno, pero paso, le digo, me dejaron este baby en la calle. Te lo dejo acá en la silla. Me miraba. Se toma su creo su quinto café del día. Estoy cansada de la gente que viene acá a querer dejar a sus hijos. La verdad, claramente es tu hija. Tienen la misma cara de Magdalena los dos. Mirá lo que son. No tengo ni que hacerles un ADN. Anda, anda, hazte cargo de tu hija. Ya está, listo, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Está bien, bueno, bueno, me voy, me voy. No sé si me tenéis que hablar así, pero bueno, gracias igual. Chau, nos vemos. Para, para, para, para, para. Te estás olvidando, la nena. Mira que atenta. Cafecito, gracias. Nos vemos, voy a casa, digo, tendrá hambre, hice un bife con puré y no lo tocó, hablo con mi vieja. ¿Le diste una mamadera? ¿Algo le diste? Porque vos sos capaz de darle un bife con puré. Mamá, te pido un poco de confianza, por lo menos. Pagué los fideos que le estaba haciendo, voy a comprar una mamadera, le doy, y ahí como que se despertó. Se despertó un poquito, ¿viste? Y la miro bien. Entonces le digo, la cara de Emilia. Y me contesta, me dice, ¡Bua! Empezó a llorar. ¡Oh! No pararon toda la noche. No sabía qué hacer. Le canté, le bailé, le puse Baby Beethoven, Baby San Martín, Baby Hitler, Baby Badía. nada. Nom, nom. Y ya la empatía me llegaba hasta... No la tires por la ventana. Est est estaría mal, ¿no? ¡Ew! No sabía qué hacer. Estaba al tope. La dejé en el banco de la plaza. Me fui. Volví a dejarle un abriguito, algo, para... pero me voy. Chau. Bueno, un poquito de comida, pues si le da hambre, ¿viste? Un sanguchito. Bueno, la última le dejo ahí unos mangos, ¿viste? Y cuando me estoy por ir, dice sus primeras palabras, ¿podés creer? Oh, bife con puré. Me la quedo viendo, qué hermosa, digo. ¿A qué le puse nombre? Qué pelotudo. Oh. Volvemos a casa. Al día siguiente viene mi viejo, mi vieja, ¿viste? Mi vieja la, la agarra a la nena, mi viejo la heladera. Estaba haciendo un ruido, no, me sacó todos los quesos afuera, me sacó, abrió el motor, no sé. esto eh, Me compró unos cables. Se fue. Voy al baño, un toque más. No te vas a ir y dejarme a la nena, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cuándo lo hice? Siempre que te fuiste de viaje, hijo. Siempre. Tengo 15 plantas tuyas, 6 perros, 3 gatos y un tucán. ¿Cómo anda Tupac? Bien, ahí anda. Le sacaron un ojo la semana pasada. No podés cuidar algo, hijo, es mucha responsabilidad y te vas. ¿Sabes qué? Me voy a cuidar mejor de lo que ustedes piensan y algunas veces lo hicieron. Tenés la beba al revés, hijo. Sí, ya sé, estuve leyendo que le hace bien a, las, a la sangre. Y ahí me conecté un montón, con el juego, viste, con, con babear, de coger ni hablar. Éramos dos bebés, dos bebés, llorábamos juntos, ya el llanto de Emilia era el ruido blanco. Y ahí estaba la plaza el rato, ocho días sin dormir no entendía nada qué fácil odiar al mundo cuando no dormí todo era como estaba pasaba uno caminando de qué te reí hay unos que dormían en la calle ahí qué envidia y si en un momento veo un costadito digo estoy alucinando es la mamá de la beba me acerco ah, alucinaciones sólidas ¡Wow! y me, me se da vuelta me mira la mira la beba y entiende todo se la va a llorar. ¿Qué pasó, le digo? Perdóname, tengo cuatro hijas, todas mujeres. Todas mujeres. Mi esposo quería un varón y quería un varón. Y cuando nació mujer, yo sabía que no. Lo hice para protegerla, ¿entendés? ¡Wow! ¿Y En ese momento vinieron dos de sus hijos varones. Y le empezaron a pedir plata, plata. Oh no, el más chicos, salidos. ¡La puta que lo parió este perro de mierda! ¡Qué difícil vivir! ¡Qué difícil vivir! Bueno, no lo, pe no lo pensé bien. Yo no quería tener un pibe más, vos tenés uno, yo tengo cuatro. Este, Un poco de empatía, por favor. Bueno, por lo menos no te fuiste corriendo ahora. No, pero porque me estás pisando el vestido. Agarró los dos pibes y se fue así como... Como una gacela con dos pibes. ¡Pensá rápido! Estaba, a ver si alguien se de vuelta, pero nadie. Che, estaban todos ravispados. Ya había una concientización, se había movido en las redes, todo el mundo caminaba con brazos cruzados por todos lados. Y se acerca una señora y me dice... Ponete este vestido y acompáñame por ese callejón oscuro. Sí, le digo, dale. Si total de no dormir, no importa nada, dale. Me pone el vestido, vamos por el callejón, caminamos. Llegamos a una palangana llena de pañales con caca. Un olor intenso, horrible. Los corre y hay una alcantarilla. Una puerta, la abre y una escalera. Baja. Bueno, dale. Capaz que tardó una horita porque estoy medio en una. Sí, veo. Estás parado arriba de la palangana. A ver, bajo. Tardé dos, llego vista abajo, miro, y en una guarida secreta de madres. Wow, ¿qué son? ¿Una secta? No, no, no, es un grupo de WhatsApp. ¿Por qué lo hacen acá? ¿Por qué no afuera? O sea, ¿por, qué, ¿por qué Porque acá somos libres de verdad. Nadie nos juzga, y además hay muy poco oxígeno. Justo la cantidad necesaria para que los bebés no se mueran, pero mirala, mirala la nena cómo está. Y la miro, a Emilia, y estaba... ¡Ah! ¡Oh! Nunca la vi tan tranquila. Qué hermosura. No podía llorar, no podía hacer nada. Tenía la vida justa para vivir. Me muy... reconté, me re reconté. Traté de saltar ahí festejando, pero no podía. El postal de oxígeno era como... Y ahí dormí... 15 minutos dormí, creo. Qué guasada. Me levanté pelotudo. No entendía nada. Y ahí la veo a mí y digo, este es el lugar para ella. Claramente, jugaba. Con los otros nenes, cuando medio que se iba pintaba el desmayo, hacían triangulito Y chocaban, viste, como para, para no caerse y dárselo a una roca Bueno, tenía que aprender, la cuestión motriz también ¿eh? mira que el nene, me esquivó bien, hay que estar atentis, Es decir. Sentía que ese lugar le daba tierra, me tengo que mudar acá Así que bueno, junté las cosas, cae la policía y cierra el lugar ja, obvio, me empecé a desesperar, digo no, volver a lo otro no sé si puedo me empecé a pasar mal y me calmó, me calmó una, una de ahí y me dice Tranquilo, che, hey, acá las cosas las atravesamos juntas Vamos por arriba que le vamos a encontrar una solución Que no decaiga, vamos Cómo me levantó el ánimo, salimos y uno de los nenes le empezó a morder, le empezó a pedir azúcar Le traté de hablar pero me cagó a puteada Y ahí todos, todos los nenes se despertaron, empezaron a llorar, a correr, a romper, a saltar Una energía mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, mala, mala, mala, mucha y en eso la miro, a Emilia. Y estaba ahí tranqui. Digo, ah, le quedó ahí un residuo, algo, viste. Por la casa, Emi. Bueno, un changüí que me estás dando. Querés llorar por algún rato? La piqué con un palo, la asusté, nada. Le puse Speed en la mamadera, a ver si levantaba un toque, pero movió un cachito, el dedo chiquito, pero nada. Digo, la maté, le, le saqué la vida, ¿qué hice? La llevo con la pediatra, dice. Qué sé yo, cuando la sangre esté afuera del cuerpo, tráemela. La reí un par de veces porque pensé que era una planta. Digo, ah, qué... Bueno, para No desesperemos, no saquemos conclusiones. Tomémonos un momento. Esperemos un rato. Y si no pasa nada, vemos qué hacemos. Pasaron 15 años y no, no siguió todo igual, así que dije, vamos a hacer algo. Terapia familiar. Empezamos, ahí... Nada, y no sé qué hacer, como que probé ser el progre, el autoritario, el portero, no funciona nada Le compré hongo, el otro día no los quiso, no lo tuve que comer todo yo, estuvo bárbaro no, no, no sé qué hacer, no sé cómo entrarle Lo que estoy escuchando yo son como varios enfoques en querer cambiar la Emilia Ahora, ¿en quién podríamos concentrarnos también, que no sea Emilia? ¿En quién? En quién, ¿En quién? Ah, me, no me mataste, no sé te voy a decir de otra forma. Con la guita que te estoy cobrando por hora, te conviene más aceptarla que, que forzarla a cambiar. Yo estudié esto, en serio te digo. Tu hija es un potus de mármol. O sea, me la estás regalando la plata ya directamente. Y me la quedo viendo, ¿viste? Fijo a los ojos, al ojo que me miraba a mí. Y ahí no sé si fueron los honguitos adentro mío o que hice la cuenta de cuánta plata me quedaba en el banco, pero digo, bueno, ¿sabes qué? Solté. Que sea, no sé. ¿Está bien? Respiré, hice... Ah, Puedes creer que ahí cambió la guacha. Se despertó, abrió, empezó a saltar, se anotó siete talleres, asistió a dos, quería empezar a violín, le compró un violín, lo dejó y ahora quería irse de vacaciones con una amiga, que, que le preste la tarjeta, la bolsa de dormir, y quería empezar a desayunar con leche de almendra. Ay, un punto interpero, che. Estoy con mi vieja, viéndola, viste. Extraño cuidarla, la verdad. Cuidar algo. Como que ahora no sé qué hacer. Quédate tranquilo, nene, que en cinco años me estás cambiando los pañales a mí. Ahí viene el avioncito de tu viejo, todo el círculo. Están las patas de mi perro. ¡Ah! Qué difícil vivir. ¡Qué difícil vivir! Va de vuelta. <coughs> Perdóname, tengo cuatro hijas, todas mujeres. Mi esposo quería un varón y quería un varón. La puta que lo parió este perro de mierda. Salía.